El cambio generacional es obligatorio. La disciplina de la banda está a la par de la cotidianidad de la institución. Nos encomendaron a un grupo de egresados, ayudaron y formando por primera vez en la existencia de la banda a las compañeras integrantes. Creo que me concedieron un alto honor. El nerviosismo se había ido. Sus rostros solo demostraban que querían salir. Pararse ante el mundo y decir también somos parte de esta gran familia.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 Era un reto grande para ellas, pero creo que lo que más impacto causó a todos fue verlas cada entrenamiento, cada ejercicio, cada instante de su formación brindando lo mejor de sus personalidades. Y predisposición. Se ganaron como cualquiera de los alumnos nuevos el amor al grupo. El día esperado llegó, la mayoría lo logró. La expectativa estaba a flor de piel.